La columna vertebral consta de 33 vértebras: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 cocígeas. La columna vertebral tiene unas curvaturas: la, curvar, la curvatura de lord, lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacra. ¿Qué podemos ver en una, en una vértebra? común. Tenemos un, ar, un cuerpo y un arco posterior. En el arco posterior podemos identificar siete accidentes óseos: dos apófisis articulares superiores, dos inferiores, dos transversas y una, una apófisis espinosa. Acá tenemos el agujero raquídeo, que junto, cuando se une con otras con las vértebras adyacentes, forman el Conducto raquídeo. Lo que podemos observar en una vértebra cervical es eh, eh, común son los cuerpos que tienen unas apófisis unciformes, unas apófisis transversas que tienen los agujeros vertebrales donde pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral tiene dos tubérculos, uno anterior y uno posterior, y tenemos la apófisis espinosa bífida lo que podemos observar en, la, en el atlas en esta vista superior sus carillas articulares con el hueso occipital que forma la articulación eh, atlanto occipital que si no se unió al condilia y también podemos observar en su arco posterior tubérculo, tubérculo posterior que semeja a la apófisis espinosa de, de otras vértebras. La, la articulación atlanto-axial, que se une con la apófisis odontoides y el axis forma la, la articulación sinovial en pivote otro trocoide. Lo que podemos observar en una vértebra to, torácica son tres carillas más, que son una, una carilla superior y una inferior, y una que se encuentra en la, en la porción transversa del de la vértebra, que se unen con unas costillas correspondientes y podemos observar una apófisis espinosa vertical. En una vértebra lumbar podemos observar eh, además unos, unos tubérculos que se encuentran en una cara articular, la apófisis mamilar y la accesoria. En el sacro podemos observar en su pasto posterior tres líneas, una línea sacra media, una medial y una lateral. Acá en encontramos los, los alerones sacros, los agujeros sacros posteriores, anteriores y el promontorio. Además podemos encontrar los cuernos sacros y el conducto sacro. Y en las vértebras cotidianas son de 3 a 5 y se fusionan y tienen sus cuernos ver lo que se une entre ambas, entre ambas vértebras, ese se llama el disco intervertebral, que tiene un, un anillo fibroso y un núcleo pulposo, el anillo fibroso alimenta el núcleo pulposo porque no, en el núcleo pulposo no llegan los vasos. Y tenemos otra articulación que es la articulación psicoapofisaria que se une entre, una vertebra, entre la apófisis articular superior y una inferior de, de cada vértebra y forma la, articula, eh, la articulación sin plana. Podemos observar mm, unos ligamentos que son el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo que se encuentra entre cada lámina de la, cada vértebra, entre la vértebra adyacente. ¿Ya cuando este ligamento longitudinal... Anterior pasa por el cráneo en el exocráneo, se va a nombrar el ligamento atlanto occipital anterior. El ligamento longitudinal posterior me va a formar la membrana tectoria entre el agujero magno y el cráneo del endocráneo. El ligamento supraespinoso me va a formar el ligamento nucal que se extiende. Y el ligamento interespinoso me va a formar el ligamento atlanto-occipital posterior, que es en el Otro ligamento que podemos Otros ligamentos que podemos observar son el ligamento cruciforme del atlas, que está formado por el ligamento transverso del atlas, que se, está entre las caras mediales de las masas laterales, de C1 y unos fascículos superiores, longitudinales superiores e inferiores que me llevan con el agujero magno y el y C2. Hay otros, los el otros elementos son los alares que se encuentran a los lados de la apófisis odontoides hasta, la, hasta los bordes laterales del agujero magno.